Hace unos días he estado circulando en redes sociales, sobre todo en la red social Facebook, una imagen de un colega, abogado, amigo, ex alumno, se llama Luis Abreu. No es Luis Abreu el político que quemaba goma y tiraba piedra, de es sí. Este es Luis, abogado, banista este, eh, mientras eh, ejerció las dos profesiones al mismo tiempo, pero ahora está en una situación de salud precaria. Y necesita de la mano amiga y del apoyo de mucha gente. Para eso está con nosotros un equipo de abogados encabezado por Víctor Rojas, que está conmigo acá en el set, y que también le acompañan Laura, eh, está... Otacilio. ya ¿eh? Peña, Peña. Aura está Vales, Laura, Bueno, hay un grupo... Presidenta de, del Colegio de Notarios. Presidenta del Colegio de Notarios. Todos esos que están ahí fueron mis alumnos. ¿eh? <risa> O estoy viejo o tengo, o tengo mucho, mucho, muchos alumnos dando clases al mismo tiempo. Una de dos. No. ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? <ríe> bueno, vamos a recibir a Víctor Rojas, señores, para que nos comente sobre esto y ver de qué manera este programa puede servir como plataforma para lograr el apoyo a Luis Abreu. Adelante, Víctor, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a Yeyan, a esta bella joven. Gracias. Buenos días, amigos televidentes. Gracias. Eh, nosotros hemos venido a invitar al pueblo al Facebook Maratón que se celebrará el primero de octubre, mañana, mañana, mañana en el Parque Los Mártires, aquí en San Francisco de Macorís, un Facebook Maratón que todos los abogados, toda la sociedad de San Francisco de Macorís se ha unido, porque se trata de Luis Abreu Rosario, un abogado que nunca ha dado problemas eh, en la sociedad, al colegio, un abogado de un comportamiento enorme, ejemplar en esta sociedad, un abogado que se hizo de la perfección siendo ebanista y hoy se encuentra en una situación difícil, eh, una cirugía a corazón abierto, eh, una cirugía muy costosa, y la sociedad de San Francisco de Macorís, eh, se ha unificado para hacerse Teleface Maratón, el cual será por el canal 14 de esta empresa televisora. Además, se va a sumar el CTT Canal 49 de Julio Vargas. Y además de eso, se va a transmitir también por especial 93.5 FM. FM. Entonces, nosotros estamos invitando al pueblo y hemos Qué bueno que este programa, que tan visto, que es un programa que es una costumbre toda la gente de San Francisco de Macorís y la zona, antes de irse a la calle, ver este programa para ver las informaciones. Y que quisimos dejar para hoy, venir aquí ya en antesala del, del Telefebun Maratón, para que la gente esté consciente, y esté más conforme y esté pendiente mañana de esta gran actividad que vamos a celebrar. Esta actividad está siendo por un grupo de abogados, eh, apoyada por el colegio de notarios, apoyada por un grupo de personas. Quiero que sepan que ayer sostuvimos una reunión con la administración de esta, de esta, de esta, de la gente de esta empresa. Estuvimos juntos también con la gente del Canal 49 y estuvimos juntos con la gente del 93.5 FMI. Sostuvimos una reunión donde participó el Yang, eh, en esa reunión y hay un equipo de productores hay un equipo de locutores hay un equipo de animadores que van a estar eh, presentes en esa actividad, dando la animación y llamando a sus, a sus colaboradores, a sus amigos para que llamen y hagan sus contribuciones, me imagino que Amado estará ahí en primera línea y esa bella voz de esa dama que distingue este programa, me imagino que también está en el listado, en primera línea. Eh, esa parte la está dirigiendo Víctor Puntiel, eh, en la sí. colocación de las personas que nos van a ayudar en la animación y en la conducción de ese gran Tele Facebook Maratón. Eh, sabemos que a veces la situación eh, económica no nos permite costear nuestro... Eh, si, nuestra salud la situación que podamos tener en determinado momento qué es lo que se está necesitando sería bueno de alguna forma eh, para saber con qué iniciar con qué puede la gente ayudar eh, tengo necesito esto qué puedo yo hacer como ciudadano como televidente como empresario del gremio bueno como ciudadano te puede hasta un peso nosotros cogemos hay personas que iban a dar 50 pesos 100 pesos, 500 pesos. Ahora, hay otros, como ya lo han hecho, que han habido aportaciones de 50 mil, 100 mil, eh, buenas aportaciones, ya la han habido. ¿verdad? Y ya hay personas que... Hubo un mensajero de una oficina que fue y llevó 200 pesos. Eso tuvo un valor, como, como los mismos 100 o 50 que ya han llegado, porque es la voluntad El desprendimiento. de la persona. Y quiero que ustedes sepan, bueno, no, no, ustedes saben eso, que esta sociedad de San Francisco de Macorís, y, y esta empresa se ha, se ha metido en, tele, en maratones y la sociedad ha apoyado. Este, este pueblo es solidario. Este pueblo no deja morir a nadie por falta de dinero. Y eso es lo que queremos para Luis y la familia. Significa mucho. Ahora, cuando todos damos algo, no significa nada. Porque si de tu ahorro, tú sacas mil pesos, 500 pesos, mil pesos, mil pesos. No significa mucho. Víctor, eh, ¿pero cuánto pretende ahorrar? Eh, ¿Cuánto necesita? Este... Recaudar. Oye, Recaudar. se está hablando de 4 millones y medio a cinco. Porque... Que cuesta el, el procedimiento. El, el procedimiento, porque es muy complicado. Ya Luis perdió eh, de la vena horta el 70%. O sea, que fuera parte del corazón abierto, hay que hacer una cirugía en el cuello. Okay. Ya se le practicó una, ¿verdad? Entonces, son tres venas que tiene tapado, eh, cuando él se nos acercó a nosotros, el primer día yo le dije, óyeme, ven mañana. Pero fue que cuando me planteó la situación, yo me puse loco también y no, no tenía respuesta ahí. Vete mañana, se fue triste, pero eh, quiero que sepan que de inmediatamente llamé a Orlando Justo, llamé a Selena Mercedes, llamé a ese equipo que está ahí, llamé a Julio Vargas, a mi hermano, fue a la oficina seguido, llamé a Víctor Puntiel. Cuando me dijeron que sí, cuando Luis volvió al otro día, que le dije, vete tranquilo a tu casa. Tu problema de salud, tu problema económico y tu cirugía está resuelta. Yo no tenía un chel en el bolsillo, pero cuando me reuní con toda esa gente, dije, bueno, se fue este es el TeleFacebook Maratón. ¿Por qué un este es Maratón? Porque van a estar las páginas, va a estar el celular tuyo, va a estar el tuyo, van a estar todos los enlaces, y eso da un resultado terrible. Ahora, ¿cómo vas a ser el canal 14, que es la empresa del pueblo Telenor. Yo me imagino, y esto no es poder bacela, San Francisco de Macorís sin Telenor, mucha gente hubiera muerto ya. Y a, ayer, la esposa de Eugenio, espectacular, eh, abiertamente en el apoyo, en nombre de la empresa, en el apoyo a este Tele-Facebook este Maratón. Salimos encantadísimos, una reunión de horas y pico. Ayer planificando todo para que todo salga bien ¿eh? Entonces Yo Quiero decirle al pueblo de San Francisco de Macorís Y como nosotros decimos la promoción Hoy por mí No, perdón, hoy por Luis Mañana por mí Y también puede ser por ti Entonces, es un asunto que a cualquiera nos toca A cualquiera nos llega ¿eh? Entonces Yo creo que hay una actitud Del pueblo Que se van a sumar Imagínate, todo, casi el estado eh, de, de locutores y presentadores de esta empresa van a estar ahí. Se han manifestado que van a estar, quieren apoyar. Hay muchas personas que trabajan en la radio que también van a estar. Y hay muchas empresas, amado, que ya nos han llamado. ¿En qué podemos apoyarlo? ¿Y qué satisfecho nos sentimos el equipo? ¿Qué satisfecho nos sentimos los abogados? Y otras personas que son abogados, participar. En este momento nos sentimos satisfechos por el apoyo antes de que ya la sociedad nos ha dado. Además, esa es la vida, Bien. esa Entonces, es la vida, Victor, servir. Finalmente, ¿cuál es la forma de aportar a este eh, TeleFacebook Maratón? Perfecto. ¿Cómo se aporta? Sí, ahí están las cuentas, Exacto. han ido pasando... Puede hacerse ahí, por transferencia, ¿verdad? Por transferencia, perfecto, ahí está cuenta de Banco de Reserva, cuenta de Banco Popular... Eh, no decimos a nombre de quién están porque no es necesario, no, no, claro. pero ahí está en la cuenta transferencia hay muchas personas que están en los Estados Unidos que ya se han comunicado con nosotros, que lo van a enviar por, por envío ya. verdad entonces lo envíos lo van y lo llevan allá y uno anunciará, el eh, que quiera la persona que van a hacer los lo, lo donativos, mucha gente dice no, anónimo. anónimo, ayer una persona nos llamó que no puedo decirle el nombre pero ha llegado y amigo de ustedes que mira, un anónimo de 50 mil pesos Ah, pero yo lo voy a hacer nombre de tu empresa. No, no, no, no, no. no. Eh, eh, por la empresa no. Eh, anónimo. Oye, qué satisfacción, ¿eh? Claro. Bueno, gracias, Víctor por mañana las informaciones. Ya ustedes saben, a partir de las 9 de la mañana, a, eh, desde el parque eh, Los, Mártires. Los Mártires, acá en San Francisco de Macorís, esta actividad que tiene por finalidad apoyar la, la vida y permitir seguir viviendo, ¿verdad?, a un gran ser humano como es Luis Abreu. Así que, nada, agradezco a ustedes el hecho de estar acá con este pico de oro que me han traído. No puedo no ni hablar a ustedes. No, pero está bien, ahí expuso todo ahí. No bueno, unido. gracias a Laura, gracias a Aura, Laura y Aura. Y... A Jorge y a Otacilio, el hecho de que estén acompañando a Víctor en esta en esta actividad. Y a ustedes mañana apoyar esta actividad que es muy eh, solidaria, y muy loable en una sociedad como esta. Y como tú dijiste, todos los que estamos aquí alumnos tuyos, eh? sí, sí, qué todos, cosa de la asilino, vida, ¿eh?